El senador Comorera. Gracias, presidente. Cualquier demócrata votaría a favor de una moción con cuatro puntos tan básicos como son condenar rotundamente el franquismo y cualquier exaltación del mismo sacar al dictador del Valle de los Caídos, apoyar la resolución del Parlamento Europeo y mejorar la Ley de Memoria Histórica y proteger los valores fundamentales de la democracia. ¿No? Luego lo veremos. Pero nuestras enmiendas van más allá, en primer lugar porque en esta moción está ausente la justicia. Por eso pedimos que se inste al Gobierno a remover los obstáculos que impiden la investigación y enjuiciamiento de los crímenes del franquismo, implementando las recomendaciones de los diversos informes de Naciones Unidas. No hemos, no hemos pedido, como en otras iniciativas relativas a los crímenes del franquismo, directamente la ratificación del convenio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hace unos días el Gobierno me contestaba que mejor el Estatuto de Roma. Miren, Busquen la mejor fórmula, modifiquen la ley de amnistía o permitan el avance de la tramitación de la causa penal del Juzgado Criminal y Correccional Federal I de Buenos Aires, seguida por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista. La obligación de juzgar y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos se ejecuta a través de la acción de los tribunales, los cuales, asimismo, deben garantizar el derecho a la justicia y, un, y a un recurso efectivo para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, además de las garantías judiciales de los justiciables. Para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Pues bien, para las víctimas del franquismo esto no ha sido posible en España. Durante la dictadura franquista se cometieron, entre otros delitos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y robo de bebés. Todo ello en un contexto planificado, masivo y sistemático de ataque a la población civil. Y la justicia no ha hecho nada. El derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos brilla por su ausencia en España para los crímenes del franquismo. Sí, sí que les importa a muchos españoles. Por eso me dirijo al Partido Socialista. Hay una mayoría parlamentaria para conseguir de una vez que se puedan investigar y juzgar los crímenes del franquismo. Si no lo conseguimos en esta legislatura, será exclusivamente responsabilidad suya. Basta ya de impunidad. En segundo lugar, no se puede permitir una fundación como la Fundación Francisco Franco, cuyos representantes se pasean constantemente por las televisiones diciendo una falsedad detrás de otra y ensalzando la figura del dictador. Una fundación a la que menciona incluso la resolución del Parlamento Europeo diciendo que glorifica una dictadura y sus crímenes. Según la ley, las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser entre otros los de la defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, de promoción de los valores constitucionales y de defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, todo lo contrario de lo que significa la Fundación Francisco Franco. Pero además, pese a que es la más conocida, la Fundación Francisco Franco no es la única que sigue glorificando en España el golpe de Estado, la dictadura y algunos de sus asesinos más cualificados. Existen casi una docena de ellas que homenajean figuras del franquismo y también de inspiración fascista. Por eso pedimos que se impulsen las medidas legislativas necesarias para dar cumplimiento a la resolución del Parlamento Europeo que insta a prohibir cualquier fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo. No me da tiempo a detenerme en todas las enmiendas, pero destacaré también la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar que los restos de la momia de Franco puedan ser enterrados en la Catedral de la Almudena y en ningún otro lugar que pueda convertirse en un centro de peregrinación o de exaltación al franquismo. Las otras enmiendas son para preservación y desclasificación de archivos sobre la localización de fosas comunes y nulidad de sentencias. Asimismo, y para acabar, es básico impulsar medidas legislativas para la retirada de todo tipo de distinciones, condecoraciones y medallas concedidas por el Estado en el ámbito competencial de la Administración General del Estado a aquellas personas responsables de la represión franquista. Solo un país con un déficit democrático importante puede tener a día de hoy con medallas pensionadas a torturadores siniestros como Billy el Niño, que además, para escarnio de sus víctimas, es invitado a la celebración del patrón de la Policía Nacional en un acto oficial en una comisaría de Madrid. Qué amable, qué amable ha sido la democracia con los crímenes de la dictadura. Ya basta.